Chicas y chicos, como están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rose. Hoy quiero traerle estos hermosos aretes. Luna, miren qué bello. Miren, de verdad son muy bello, muy bello. Miren, y aquí está en otra versión, mucho más pequeña. Miren, y esta la hice un poquito más grande y ahí le hemos puesto un botón. Miren. Así que ya ustedes saben, cuando lo hagan pueden hacerlo pueden hacerlo como ustedes gusten. Un poco más grande, un poco más pequeño. Voy a hacer un pequeño intro porque ya este esta parte, esta parte de hacer, de, de cómo iniciamos la primera rosita. Por ejemplo, una rosita de esta ya está, esta primera parte ya está en uno de los videos que está aquí en nuestra plataforma de YouTube. Así que... Yo he adelantado un poco, les voy a enseñar y debajo del video les voy a dejar el link donde ustedes pueden encontrar este video para que puedan hacer la primera parte. Bien chicas, bienvenidas sean todas las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo, a las que se están uniendo como miembro también muchas gracias, gracias a todas por su apoyo, a las chicas que me han, me han eh, donado. Eh, dinero en dinero vía vía paypal vía mi, mis cuentas de banco muchas gracias de verdad se le agradece muchísimo con eso hemos comprado materiales para poder seguir haciendo videos la que quieran también hacer hacerse parte de su donativo me pueden escribir por DM bueno chicas de antemano decirle muchas gracias a todas esas chicas que me felicitaron por el día de mi cumpleaños de verdad, muchas gracias a todas. Bueno, chicas, para empezar, recuerden suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y denle a la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Ya saben, contamos con ese like y contamos con su suscripción al canal, que tanto lo necesitamos. Recuerden compartir nuestros videos hasta con sus vecinas, eh, y seguirnos en todas las redes tanto como en Instagram en Twitter, en Facebook y en Youtube, así que nos siguen por todas las cuentas como El Rincón de Rosy y nos regalan un like, bueno chicas los materiales que vamos a necesitar son muy prácticos vamos a utilizar las mozasillas del número 11 utilicen el color de su preferencia miren aquí y yo y aquí están los cristales 4. Estos serán los protagonistas de este hermoso arete luna. Yo he recogido todos los cristales número 4 que me sobraban por ahí. Y decidí hacerlo este arete en multicolor para que ustedes vean qué cosa más bella se puede hacer. Ya ustedes saben, pueden utilizar, pueden hacerlo en perla, también pueden hacerlo en el color de, en los materiales que ustedes también le quede mucho más bonito también hicimos este botón y este botón también está en nuestra plataforma de youtube en los vídeos lo pueden encontrar en los vídeos de youtube bien chicas yo he adelantado un poco miren aquí donde está este fue nuestro inicio este es el, el que le estaba hablando este primer paso ya lo hemos adelantado porque ya está hecho ¿Ven? Para esto yo voy a trabajar con el hilo nylon y una aguja del número 10. Recuerden trabajar con el hilo de su preferencia, con el hilo que se le acomode más trabajar. Miren, en esta posición yo estoy aquí, yo estoy aquí. Saliendo, miren, yo estoy saliendo de ese cristal, si ustedes pueden ver. Y yo lo que voy a hacer es colocarme en cualquiera de esas tres mozas que están aquí, lo pueden ver. Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a entrar por una mozasilla y voy a salir. Subo al cristal. Trabajaremos con el hilo nylon porque va, vamos a dar varias vueltas. Y este hilo nos permite trabajar por las mozas sin que nuestras mozas se tapen. Recuerden que yo se lo he comentado bastante en todos los videos. ¿bien? Miren, cualquiera de las tres mozasillas se pueden colocar. Yo me voy a colocar en aquí. Recuerden siempre rematar cada vez que ustedes hagan una florecita. ¿bien? Si ustedes oyen un poquito de boya es porque están cambiando una lámpara de la calle. Una lámpara de luz. Porque pasó un rayo y se quemaron las lámparas. Entonces miren pueden ver aquí ahora nuestro siguiente paso será tomar vamos a tomar un cristal del número 4 una musacilla de la número 11 y otro cristal ese va a ser nuestro segundo paso ya que tengamos nuestra florcita hecha ¿Sí? Y mire, mire dónde sale el hilo. Y lo que vamos a hacer es: lo que vamos a hacer es pasar a través de la mozacilla, de las tres mozacillas, los dos cristales y la mozacilla. Vamos a hablar despacio, así. Esto vamos a repasarlo recuerden cuando trabajamos con estos hilos y cuando trabajamos con cristales todo hay que repasarse y también aquí le después que lo repase le voy a enseñar cómo queda el arete luna ¿Ven? y aquí subo al cristal y me voy a quedar aquí en el cristal a lo mi hilo y vamos a dejar aquí para explicarle. miren si ustedes pueden ver él no está doblado ni está ni está miren ¿ven? se maneja con facilidad pero está muy muy bien apretado y muy bien trabajado para que después con el tiempo no se deforme por eso es que le decimos que tienen que apretar y tienen que repasarlo. ¿Ven? Para que ellos tengan una firmeza y no se deformen con el tiempo. Bien, ahora seguimos. Miren, ya ustedes ven que estamos aquí. Miren, ya que nuestra hilo está saliendo de ese cristal, vamos a tomar una mozaquilla 11. Cristal 4 y 3 mozasilla 11. Entramos del lado contrario del cristal. Vamos a ver que la cámara nos deja enfocar bien así de esta forma. Miren, entramos del lado contrario del cristal. Vamos a hablar despacio. Recuerden que cuando trabajamos con este hilo, este hilo tiende a enredar. Miren vamos a formar esta misma florecita de este lado y lo que vamos a hacer es repasarlo otra vez si en algún momento ustedes ven que yo no los repaso es porque quiero que este vídeo no sea tan largo porque en verdad es, es una técnica muy fácil simplemente lo que vamos a hacer es repetir repetir los pasos entonces si ustedes ven que yo no lo repaso ustedes sí Repásenlo, por favor. Miren, estoy del lado de abajo del cristal. Ahora voy a tomar tres mozasillas. Aquí tomo un cristal y una mozasilla. Así de esta forma. Aquí ya estoy poniendo cuatro mozas. Cuatro cristales. aquí lo que yo les voy a mostrar es la guía como ustedes van a hacer vamos a trabajar en la parte de adentro para que ustedes le den la forma circular a los aretes luna y voy a subir aquí arriba ¿Ven? Así. si ustedes ven que yo le estoy sosteniendo para que no salga volando ¿Ven? aquí. Entonces aquí ya ustedes pueden ver que yo tengo cuatro cristales. Entonces me falta un quinto cristal. Una musasilla. Un cristal. Y tres musasillas. De esta forma así y entro a través del cristal mira donde sale el hilo entro de esta forma a esto como le dije anteriormente vamos a repasarlo para que nuestro cristal se sostenga y nuestra forma quede mucho más bonita verdad Estoy repasando simplemente por si acaso no ven el, el, el movimiento de mis manos. Miren, aquí yo voy a bajar porque aquí queda el hilo en la parte de abajo. ¿Ven? Miren. Ahora yo voy a tomar para cerrar. Vamos a cerrar. Miren. Yo voy a entrar a este cristal. Miren a este cristal a los dos que pusimos al principio y alamos así de esta forma ahora voy a tomar miren cómo cerró ¿sí? ahora me falta colocar una musacilla para completar las cinco sillas que quedan aquí arriba la pueden ver entonces me voy a entrar a este cristal paso por las tres mozasillas subo al cristal nuevamente y me voy a quedar aquí y ahora voy a pasarme por las mozasillas que hemos puesto miren, para darle la forma de rosa vamos a pasar por todas las mozacillas de esta forma repasándolas todas así esto lo vamos a hacer dos veces recuerden esta es la técnica Cassandra. esta parte también de la técnica casandra la técnica casandra tiene muchas variaciones y esta es una de ellas ¿Ven? Ahora yo me voy a dirigir a ese cristal. Miren, estoy de este lado, me voy a dirigir a ese cristal porque vamos a trabajar con el lado contrario, con este lado, ven, y vamos a colocarle los cristales de este lado. Vamos a trabajar directamente con los cristales que quedan en la parte de atrás. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a, vamos a entrar a tres mozasillas de la número 3. ¿Ven por qué le digo que hay que trabajar con el hilo nylon? El hilo nylon lo dejan pasar hasta cuatro veces por las mozasillas. Tomamos un cristal, una mozasilla y otro cristal. Así. Miren. Mi hilo sale. Mi hilo sale de este lado y de este lado yo voy a entrar por las tres mozasillas así alamos de espacio para que la sigue y los cristales se acomoden y no se enreden bien Miren, ya hemos puesto los dos cristales, ¿verdad? Y mire dónde sale mi hilo. Mi hilo sale de la parte de abajo. Recuerden siempre repasarlo. Me voy a colocar, voy a subir al cristal. Vamos a subir el cristal, así de esta forma. Y vamos a tomar una musacilla. Tomamos una musacilla. Tomamos un cristal del número 4 de esta forma y vamos a ponerlo de la mejor forma para que ustedes lo puedan ver y lo que yo voy a hacer es que voy a hacer esto miren vienes donde sale mi hilo voy a, voy a entrarme a la tercera mosaica así acomodo mi hilo porque se enganchó de aquí así de esta forma subo al cristal voy a pasar otra vez de nuevo estoy agarrando mi, mi hilo subo de nuevo hacia el cristal que puse ahora mismo si se ve mucho mis manos estoy tratando de trabajarlo lo más posible para que ustedes lo puedan ver lo que yo estoy haciendo ahora yo me voy a dirigir hacia las tres mozasillas de la unión y me voy a parar aquí recuerden estamos trabajando con piezas pequeñas y yo quiero que ustedes lo puedan apreciarlo al máximo lo que yo estoy haciendo entonces voy a tomar un cristal y una mozasilla ven lo que voy a hacer es entrarme por el cristal sin entrar a la mozasilla, solamente entrando al cristal y vamos a hacer lo mismo. Ahí vamos a colocar cinco cristales ¿Ven? y entramos otra vez a la mozasilla de la unión. ¿Ves lo que le dije? Si he entrado por esa mozasilla en lo que llevo haciendo la florecita como ocho veces prácticamente y la aguja me permite pasar subo al cristal a mi hilo si sí, de esta forma Si ustedes cuentan, aquí ya tenemos cuatro, miren, tenemos cuatro cristales puestos, ¿verdad? Entonces nos falta solamente un cristal. Y voy a tomar un cristal. Y aquí de esta forma, miren, nos queda una, pero vamos a entrar, vamos a entrar en esta que está aquí en esas tres que están ahí, la pueden ver entonces vamos a entrar en esta entramos en esta así aquí. La acomodamos y nuestro cristal y subimos al, al cristal que lo pusimos anteriormente miren aquí vamos a tomar en cuenta que ya tenemos cuatro sillas y tenemos cinco cristales entonces para cerrar vamos a entrar a una mozasilla, tomamos otra mozasilla, entramos al cristal que nos queda de frente o al mismo cristal pero yo lo voy a hacer a ese que tengo aquí de frente para poder cerrarlo entonces para cerrarlo entramos a estas tres mozasillas recuerden este mismo paso está en el video que ya está en la plataforma de YouTube en nuestra plataforma de YouTube debajo de este video le voy a dejar el link cómo se pueden hacer la primera florcita por si acaso esta quizá no le entienden muy bien y estoy pasando por las florecitas para cerrar las cuatro mozasillas, porque ahora viene como vamos a dar a ir dándole la forma cerrada a nuestro arete luna pinchitas aquí quiero que presten atención miren este va a ser nuestro primer paso este va a ser nuestro primer paso para que ustedes tengan una guía de cómo de cómo cerrar o sea de cómo ustedes dar dar esa forma de, de círculo a su arete entonces si ustedes se pueden fijar siempre aquí esas vienen siendo estas tres mozasillas que quedan dentro. Esas van a ser sus guías. Miren, la pueden ver. Esas mozasillas que quedan dentro. Entonces ahora yo creo que aquí me presten atención. Miren, yo estoy trabajando de este lado. De este lado hacia arriba. Hacia arriba, así. Si lo hago de este lado, me va a quedar igual. Y no vamos a poner de este lado porque creo que me hace, se me hace más cómodo. Entonces yo voy a bajar a este cristal, a un, vamos a bajar a un cristal, miren, estas dos musacillas cuando ustedes la pongan así de frente, esas dos musacillas van a ser su guía de que ustedes tienen que trabajar con la musacilla que le queda aquí de lado, La pueden ver, aquí tienen otra, miren, así. Pero estas dos, estas dos que quedan como centralizada en el medio, estas van a ser sus guías. La pueden ver ahí. Entonces aquí nos vamos a colocar aquí. Bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí está la tercera musasilla que le queda como a un costado o al lado. Eso va a ser su guía principal ahí es que vamos a trabajar las todas las sillas por ejemplo si usted lo hace de 8 o si lo hace de 10 todas van a ser en ese mismo orden siempre en esa mozasilla que le queda al lado de las dos que están en el medio voy a hablar para que ustedes vean esto yo lo voy a hacer miren esta yo la hice de 10 pero si ustedes gustan lo pueden hacer de 8 Mira, esta tienen 8 en total y esta tienen 10 para que ustedes aprendan a hacer este, este este hermoso arete luna yo simplemente voy a hacer dos partes de esta para que ustedes puedan tener una guía porque si no el video puede ser muy extenso entonces es lo mismo un cristal una a silla y un cristal, así de esta forma se pasan aquí recuerden repasar así todos los pasos se repiten y me voy a quedar en el cristal de esta forma ven ahora voy a tomar un cristal y tres mozasillas y voy a hacer esto siempre lo mismo lo mismo hasta obtener cuatro mozasillas, son tres Miren, recuerden siempre hasta obtener las cinco, los cinco cristales y las cinco mozasillas estoy tomando tres mozasillas recuerden son los mismos pasos todos se van a repetir Tramos. no voy a repasar para que mi vídeo no se haga tan extenso y seguimos recuerden chicas suscribirse al canal regalarnos un like y seguirnos en la plataforma tanto de instagram en youtube y en facebook Aquí ya yo tengo cuatro cristales, estoy poniendo el último para completar cinco. Así de esta forma. Y entonces volvemos para la parte de atrás otra vez. Miren, completar los cinco. Entonces vamos a cerrarlo. Aquí entramos con una mozacilla recuerden estamos trabajando como sigue 1 y vamos a cerrar con tres cristales otra vez ¿Ven? pasamos por las tres hermosas sillas así de esta forma subimos al cristal y esto vamos a repasarlo ¿Ven? Lo que les estoy diciendo que todo es, todo es repetido, todo, todo, todo. Entonces aquí voy a formar mis cinco florecitas, y están formadas y lo vamos a repasar. Recuerden siempre rematar, por si acaso se les rompe su hilo, que ya esté rematado su trabajo. Ahora, ay, salió volando bien chicas miren aquí está formada la otra flor miren aquí donde está ya eh, para dirigirme hacia la parte de arriba para hacer la otra flor si ustedes se pueden fijar ya ahí él está ya está tomando la forma de una curva lo pueden ver entonces como le decía esta va a ser su, su base su guía para que ustedes sigan siempre tiene que quedar una en el centro para que esa sea su guía y colocarse aquí de este lado de ese extremo para seguir subiendo y seguir cerrando entonces yo voy a adelantarme un poco y voy a cerrar la parte de atrás voy a hacer la otra florecita que me quedan aquí atrás así de esta forma me voy a colocar aquí y voy a hacer las las y voy a poner los cristales que faltan entonces yo voy a adelantar Bien, chicas, miren ya yo he adelantado este paso aquí están las primeras tres florecitas, como les decía esa con la que yo le hice anteriormente miren la otra aquí donde está miren ven lo que le estaba diciendo miren, entonces esa viene siendo miren lo que le estaba diciendo, ese viene siendo su guía ven por todos los lados que la pongan, ven que eso viene siendo la guía como que para hacer la curva, para que ustedes puedan ir elaborando su arete circular luna, miren. Entonces, yo estoy de este lado del cristal y me voy a colocar aquí, miren. Recuerden lo que le dije, que siempre tienen que quedar esa línea de tres en el centro, miren vamos a trabajar hacia adentro siempre, entonces como esta es la que me queda de lado, en esa es la que me tengo que colocar, Bien. ahora vamos a hacer la cuarta, para que ustedes tengan otra, para que ustedes puedan ver la, la idea otra vez, y yo lo que voy a hacer es que lo vamos a adelantar también, aquí vamos a tomar un cristal, ahora el sillo, y en cristal, recuerden todos los pasos son repetidos, todo se repite ¿Ven? trabajando hacia adentro, no tengan miedo de colocarlo y pensar que le va a quedar hacia adentro ¿Ven? tomamos una mozasilla un cristal 4 y una musasilla entramos por el lado contrario del cristal así no le estoy repasando pero he quedado debajo del cristal y aquí voy a tomar tres un cristal y una musasilla ya tengo cuatro paso a través de mis tres mozasillas estoy sosteniéndolo porque no lo estoy repasando para no hacer el video tan extenso como expliqué del principio ya que es una técnica muy fácil miren es una técnica muy fácil y todo lo que vamos a hacer es repetido estoy colocando mi último vez del cristal así voy a tomar tres mozasilla para cerrar nuevamente así me paso por la primera de las dos que puse anteriormente así tomo una y me paso por esta hasta cerrarlo y completar Salgo las tres, entro por el cristal, subir hacia la parte de arriba y repasar mi pequeña flor para luego irme hacia la parte de atrás y trabajar la parte de atrás de una vez. Ahora voy a hacerlo para la parte de atrás, para, para terminar. Miren, ve lo que le estaba diciendo. Esta miren viene siendo su guía para ustedes. Miren, siempre vamos a trabajar con esta de aquí, estamos así de aquí para ir cerrando. Entonces vamos a adelantarlo. Yo voy a hacer la partecita de atrás para entonces seguirlo más adelante. Ya saben, chicas, recuerden suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y yo lo que voy a hacer es que lo vamos a adelantar para que ustedes, ya ustedes tienen una idea. Ven aquí, ustedes tienen una idea de que los pasos todos se repiten y que vamos a seguir todo por completo. Si usted, esta yo la hice de 10, de 10 florecitas, pero si ustedes quieren hacerlo mucho más pequeña, esta tienen 8, todos los pasos. Van a ser igual, todos se van a repetir. Ahora lo que yo le voy a enseñar es cómo cerrarlo, ya definitivamente, porque como los pasos se repiten para no hacer el video muy extenso. Aquí le voy a enseñar cómo se cierra para que definitivamente pongan el botón o le pongan el enganche que quieran ponerle. Bien chicas, miren, yo he adelantado todo esto. Ya previamente esto estaba adelantado, pero no aquí donde están están nueve florecitas, ¿lo pueden ver? nueve florecitas de, de la técnica Cassandra. Entonces lo que vamos a hacer es terminar la última, o sea, la número 10, para completarla y engancharla con este extremo, este extremo de este lado, para que ustedes lo puedan ver cómo se... Miren, como les decía, miren dónde sale mi hilo, ya estamos de este lado. Siempre recuerden trabajar del lado hacia la parte de adentro, miren. Porque aquí vamos a cerrar ya. Recuerden que ustedes lo pueden hacer al tamaño que ustedes les guste. Yo simplemente lo hice este de una forma más grande. Pero siempre viene siendo, si lo, puede, si lo hacen más pequeño, siempre son los mismos pasos. Y los pasos de esto siempre se repiten. Entonces vamos a empezar. Voy a tomar un cristal número 4. Y voy a tomar una mozasilla y un cristal. Lo vamos a repetir otra vez. Aquí yo quiero que ustedes esto lo repasen y lo repasen muy bien. Trabajándolo despacio y con amor. Este hilo tiende a enredar mucho. Si no se sabe utilizar, si cogemos muchas, muchas yardas, él tiende a enredarse. Así que si ustedes ven mis manos, estoy tratando de que esto no salga volando. Y siempre les he dicho que trabajen con el hilo de su preferencia. Miren, en esta parte estoy debajo, voy a subir, ya que lo he repasado, voy a subir el cristal para hacerlo de nuevo. Bien, aquí lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a, mira, vamos a tomar un, una mozacilla, un cristal y tres mozacillas. Y a esto a repasar vamos a pasar por el cristal sin entrar a la mozas así de esa forma alamos repasamos y apretamos apretando sin forzar mucho sin forzar mucho para que también el hilo no se no se rasque con el cristal y se vaya a romper porque también se puede romper Bien. Como ustedes pueden ver, aquí ya yo tengo. Pueden contar, aquí hay, tenemos puesto ya, miren. Tenemos tres cristales puestos. Ahora, como yo estoy en la parte de abajo, miren, donde sale mi hilo, en la parte de abajo, yo voy a hacer esto, miren. Esta es mi otra parte. Aquí voy a conectar con la parte que me queda de aquí. Ven lo que voy a hacer voy a conectar vamos a ponerlo así de esta forma para que ustedes lo puedan ver yo estoy un poquito incómoda pero lo importante es que ustedes lo vean miren entramos por las tres nuestras sillas ellas están un poco tapadas porque tienen mucho hilo pero es... vamos a hacer un poquito de presión con las brisas y vamos a dar despacio alamos aquí de esta forma ¿Ven? ahora aquí lo que vamos a hacer es tomar ven que estamos en la parte de abajo vamos a tomar un cristal y una mozasilla imagínense que esas fueron las primeras tres que de pusieron porque estábamos en la parte de abajo, vamos a entrar otra vez hacia, la, hacia el cristal de donde salimos anteriormente. Aquí estoy dando la vuelta para acomodarme un poco. Vamos a subir otra vez a las tres mozasillas que están prácticamente tapadas. Vamos, vamos a poner ese nombre mozasilla tapada. <risa> voy a hacerme uso de las pinzas para que me ayuden. La voy a alar. Sí. miren, miren como queda ven como va quedando lo pueden ver sí. entonces tenemos tenemos cuatro cristales y tres mozasillas subimos hacia el cristal estoy agarrando vamos a hacer lo mismo estoy en la parte de arriba entonces voy a tomar un cristal mozasilla y cristal y voy a tomar tres mozasillas lo mismo lo mismo y voy a hacer esto ¿Sí? ¿Sí? así de esta forma acomodo mis cristales recuerden siempre acomodar sus cristales alarlo y acomodarlos Aquí, en esta unión, traten de, de, de, de sostenerlo y apretarlo muy bien para que no quede flojo en, las, en, las, en la unión que pusimos anteriormente. Entonces, vamos a repasarlo y apretarlo. Entonces, ya tenemos cuatro mozasillas en el centro y tenemos cinco cristales. ¿Ven? Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es cerrar tomando tres mozasillas de esta forma así tomando una mucasilla entrando por el cristal que hemos puesto anteriormente y ya cerramos nuestro arete luna a esto lo vamos a repasar aparte de que lo vamos a repasar vamos a subir a las florecitas para dirigirnos hacia la parte de atrás ¿Ven? este viene siendo ya el último paso de las 10 de las 9 veces que lo que lo hemos hecho recuerden que ustedes lo pueden hacer mucho más pequeño simplemente lo pueden hacer mucho más un poquito más grande y cambiarle el botón así de esta forma estoy apretando recuerden que esta técnica es, es también una técnica Fasandra y siempre le he dicho que la técnica Cassandra, tú el truco de la técnica Fasandra es repasar las mocesillas del centro repasarlas varias veces y apretar ¿vale? entonces ahora yo me voy a dirigir hacia la parte de atrás ven ven que está abierta está abierto miren ahí y me voy a, y me voy a poner y me voy a colocar en tres mozas sillas esto lo vamos a repetir y aquí yo voy a adelantar adelantar un poco porque ya ustedes saben este truquillo ustedes saben ya este paso verdad que sí claro que si se, se lo saben ya porque lo hemos hecho bastante entonces vamos a repasarlo recuerden chicas repasenlo y aprendan. yo voy a adelantar un poco yo lo voy a adelantar y lo voy a cerrar ¿okay? bien bien aquí yo he puesto ya mi último cristal y he adelantado bastante recuerden chicas suscribirse denle a la campanita de notificación regalen online miren ya lo que estoy haciendo es simplemente el último paso de poner el último la última mozacilla para darle la vuelta recuerden trabajar con los materiales de su preferencia Miren, que esto en perlas, esto, esto sería espectacular, ¿verdad? de verdad que sí, y en unas perlas también que le encontramos en, en tres gemas que son, que son perladas, quedarían preciosos, de verdad que sí, eran muy bonitos. casi terminando, simplemente lo que estoy haciendo es pasando por las mozasitas para seguir reforzándola y para que el quede mucho más bonito recuerden apretar como les dije desde el principio mientras más aprieta y mientras más lo aprieta él no va a perder con el tiempo su forma. Es un arete que va a quedar por mucho tiempo con su forma circular. Y aquí. Entonces, para no perder el hilo, yo lo que voy a hacer es que lo voy a subir a esas tres mozasillas. Vamos a ayudarnos de la pinza para colocar el botón recuerden que ese botón también está en la plataforma de YouTube en mi canal de YouTube oh, está también y voy a colocar aquí así de esta forma ¿Ven? y de esta forma yo lo que voy a hacer es que voy a ¿Ustedes ve donde está eso pico el botón los picos del botón yo voy a tomar un pico de esto cualquiera y voy a hacer esto ya así de fácil miren qué fácil voy a entrarme por los tres así de esta forma entro otra vez a los que, a lo que viene siendo lo que son los cristales hago como en forma de palanca miren qué fácil así también sujeto a lo que vienen siendo los cristales también por si se le quedó se quedó repasarlo miren qué fácil también si le van a poner un enganche van a hacer lo mismo se van a hacer una orejita de cuatro mozasillas perdón que se me echó aquí el hilo no que a ver, todas nos pasan bye, bye miren que miren qué belleza miren queda muy bonito muy práctico de verdad que sí, es algo muy muy miren qué hermoso de verdad me encantó así en esa forma en esa forma multicolor bueno chicas nos despedimos esto ha sido todo por, por, eh, por ahora ya saben chicas suscríbanse compartan nuestros videos. Regalenme un like y denle a la campanita de YouTube para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. Ya saben, eh, gracias a todas las nuevas suscriptoras, bienvenidas al, no, al canal de rincón de Rosy, a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo. Gracias a todas las que me ven cómo se cierra.